El niño mío estaba de cumpleaños ayer, su primer añito cumplió ayer y yo estaba en la casa tomándome unos tragos con mi familia y salí a comprar una pizza, porque habíamos comprado bicoche y todo, salí a comprar una pizza, entonces estoy ahí en, en Crazy, me tomé dos tragos ahí, después veo a un muchacho que lo hubiese visto en el parque y no encuentro donde encontré la pizza y él me dice, ah, pues vamos allí, frente a Telenoy ahí. Para que la compremos entonces vamos subiendo vamos subiendo por aquí por el emilio Prudón... para echarle gasolina en la fortuna el motor el motor no tiene freno ni tiene luz entonces el mismo llega a la policía yo no lo vi bien porque yo tengo problemas de ese, de ese ojo yo no veo de ahí yo no lo vi bien el motor no tiene freno cuando yo le saco un cambio ...al motor para que el motor frenara atento a cambio el policía empezó a tirarme tiros... entonces yo pensé, ya que empezó a tirarme tiro, si yo me paro me va a matar. Entonces yo aceleré el motor de para allá, yo tenía ese, ese disparo ahí en mi tobillo. Y cogí para allá, para, para el campo, que yo trabajaba allá en esa granja, y fui llamé al muchacho que estaba allá. Y le dije que, que me ayudaran en algo, que me echara agua, que me estaba muriendo. Entonces ellos fueron allá mismo porque yo paré el motor de afuera. Cuando ellos fueron allá mismo, ellos dijeron que salga. Yo salí porque yo no tengo problema con la autoridad, ni tengo problemas con nadie, entonces, ahí yo no sé cómo fue, ellos me hicieron así, me dieron el otro tiro. Y ellos no me encontraron nada, ni nada, porque yo no robo ni nada, me pueden ir, a, ir allá a, a la autoridades y chequear mi nombre y todo, a ver si yo algún día he atracado a alguien o qué. Y yo tengo 18 días que salí de la calle, se me estaban acusando de una tipa y... y Gracias a Dios salí bien, sin problema con nadie, entonces a mí me, me soltaron bien y ayer que estoy disfrutando porque mi niño cumple en su primer año, vea lo que pasa. Lo que yo quiero es que las autoridades salgan a buscar lo que roban de verdad, lo que hacen vaina y lo que tienen punto y de todo, porque ellos no buscan a esas personas. Y nada más vienen buscando sonido con las personas que no son de nada. ellos les gustan andar en historia con personas que no son de nada, vea cómo me bailaron, no sé si queda o qué. Porque ellos no buscan a esas personas que en realidad hacen daño.